Continuamos con la cobertura especial de la rueda de prensa de Premio Sit y nos encontramos con un conocedor y uno de los productores más importantes del género urbano latino, porque no solo en Puerto Rico ni República Dominicana, sino todos lo conocen. Con nosotros, Boy Wonder, ¿cómo te sientes? Hey, todo bien aquí, un placer, tú sabes, estando aquí en los Premios y la nominación y todo. ¿Cómo Hermano, ¿cómo van los trabajos con John Z? Bueno, estamos súper contentos, está trabajando, está creciendo, tú sabes, cada día está logrando más cosas y de aquí nos vamos mañana para lo, you know, para otras nominaciones y trabajando. Chosen Few el documental, ¿en qué ha quedado eso? ¿Qué la gente puede esperar de este proyecto? Bueno, o sea, digamos, Chosen Few el documental fue algo que se trató de la historia de la música urbana, ya, vamos por, ya hemos hecho seis, vamos por la número siete que se llama no Chosen Few New Generation y estamos trabajando con un montón de nuevos artistas y un montón de planes para el futuro. ¿Cuáles artistas urbanos dominicanos puedes destacar que han hecho un buen trabajo, no solo en el 2019, sino que tienen una amplia trayectoria? Wow. El, el género dominicano ha crecido de un, una manera masiva, hay un montón de artistas, se sabe que hay un montón de talento aquí y tú sabes, lo que viene ahora es algo que yo creo que va a internacionalizar el género completo. Ahora, finalmente hermano, Proyectos 2020 y por último también quisiéramos saber ¿Cuál de los de los artistas dominicanos, entiendes tú, que tiene la capacidad de internacionalizarse? Bueno, yo creo que tú sabes, muchos de ellos tienen eh, la capacidad, se está viendo y recuérdate que todo es un proceso y ya muchos han logrado y han logrado lo que no se ha logrado tú sabes, están abriendo puertas aquí ya hemos visto varios que están nominados, que antes no estaban nominados, antes era uno. Creo que han, hemos visto tres o cuatro artistas, estamos siguiendo creciendo. Creo que, en verdad no puedo decir uno, porque se, se está viendo el crecimiento. Hermano, pues muchísimas gracias. Esperamos que hayas disfrutado de esta cobertura especial que hemos hecho acá. Y sobre todo, que los éxitos sigan cosechados en tu vida personal y profesional. Gracias, hermano. Bendiciones. Gracias, hermano.